El gobernador de la provincia Duarte lanzó este miércoles duras críticas contra el Frente Amplio Lucha Popular Falpo, quien a su juicio no aporta nada positivo para este municipio de San Francisco de Macorís. El Falpo quiere estar metido en todo. Si se habla de religión, ahí quiere el Falpo estar metido ahí. Si se habla de la construcción de una cañada, ahí quiere estar el Falpo ahí. Pero el Falpo está en todas las cosas negativas aquí en San Francisco de Macorís en todas, y siempre, siempre vive rebuscando cosas. Yo pienso que, que nosotros eh, debemos de descartar a esos dirigentes que le hacen daño a Macoré, gente que no tienen otra cosa que hacer, que no sea eh, salir a buscar problemas. ¿Por qué no vienen con soluciones? ¿Por qué no vienen y se sientan aquí a ayudarnos a que las cosas se resuelvan? Ah no, lo que quieren es la intranquilidad, porque ellos viven de eso, de eso es que ellos viven, ellos no tienen otro medio de vida que no sea tener este pueblo en jaque y en tranquilidad. Juan antiguo Javier se pronunció de esta manera luego que el Falpo anunciara el pasado martes varias actividades que realizará en demanda de soluciones de problemas en comunidades de esta ciudad de San Francisco de Macorís, NTN.